¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Les decía a los amigos de Instagram que este viernes está bueno, pero está zarandeado, está zarandeado. Todo el mundo ya sacó el oráculo, ¿no? Este, la Virgen de Guadalupe, lo que sea. El 5 de junio son eh, elecciones importantes en seis estados, y bueno los analistas llegan a una misma conclusión, que es como el segundo paso después de la reforma eléctrica para ir consolidando no solo una alianza, sino una alianza poderosa, que dé pasos seguros y eh, eh, pueda en el 24 pues, aspirar a quitar a la 4T de, eh, pues, de la presidencia ahora, esto se va a poder le comentaba a Néstor que estuvo ayer eh, Rodolfo Rivera y haciendo unos análisis de las encuestas de arranque que salieron, y hasta una semana todavía, o sea, de una semana, y bueno, nos dio aquí unos números. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Así te tengo muchísimas preguntas, Alito, ¿qué onda? Ya se quemó, regresa, lo, lo, lo, le pueden limpiar la carita, ya no se pudo... ¿Qué va a pasar aquí con Puebla? Osvaldo Jiménez ya dice que no, que nada para el PRI, porque casi casi no se lo merecen. Y Humberto Aguilar Coronado dice, no, espérense, el pastel hay que repartirlo entre todos los de la Alianza, incluido A ver, a ver, o sea, a ver, ¿por dónde empezamos? Este, primero agradecerte nuevamente tu invitación, es siempre sí, un honor estar aquí, y lo vuelvo a dejar muy claro, es el único espacio... En el que me siento en plenitud, puedo hablar de todos los temas sin ocultar ninguno pues y adelante. preguntas duras. Y eso que adentro. sin tequila, porque ahí tenemos mezcal. Una, Todavía una. tenemos nuestro mezcal. Sí, ahí está, ¿eh? Y eso que sin mezcal, ¿eh? Pura agüita. Pura agüita. Órale, va. Sí, ver, pues este. mira, primero, efectivamente, eh, eh, estas semanas hemos visto un embate por parte del gobierno de Morena, durísimo, contra el presidente Alejandro la gobernadora eh, Laida Sansores en Campeche pues cuando vimos que sacó una orden de aprehensión la fiscalía de Campeche contra el ex excandidato de Movimiento Ciudadano, que fue el segundo lugar que se quedó a 8000 mil votos me parece de ganar uh -huh. la gobernatura lo empezó a perseguir de inmediato imaginamos eh, que seguía el presidente Alejandro, eh, lo ha hecho de una manera muy burda muy tosca se ve la eh, eh, pues, plenitud la manera en la que se están ensañando porque ni siquiera ha presentado ella una denuncia por los audios que ella ha presentado uh -huh. sino que simplemente se pasa burlándose, exhibiéndolos cada martes porque hasta eso los va difiriendo, ¿no? uh -huh. los va dando cada martes y pues ella está exhibiendo un tema de espionaje o sea ella misma está alentando eh, pues lo sí, ilegal es, un, ¿no? delito. es, un, es delito. un delito, entonces delito. el presidente ya hizo su denuncia eh, penal también Contra quien sea responsable Pero creo que los gobernantes Hoy pasaron de dar resultados De estar preocupados por lo importante A dar circos ¿no? claro. Una persona los da todas las mañanas A nivel nacional Y otra pues, los da los martes Entonces imagínate, sí. habla de todo en, en Campeche Menos de lo importante Ya se le incrementaron los feminicidios Ya se le incrementó la inseguridad No hay obras, no hay nada Pero si sí hay audios los martes que le encanta estar mostrando, para debilitar a nuestro presidente, para debilitar a la alianza, que esa es uh -huh. realmente la consigna. ¿Qué ha habido por parte nuestra? El presidente Alito, como ustedes lo pudieron ver, eh, eh, dio una rueda de prensa y donde manifestó nuevamente las amenazas, los chantajes que hubo. Oye, qué mal se vio el senador del Verde. Y el senador, que fue utilizado como mensajero, malo, le dice, este, Oye, Es que este, este, bueno, ¿cómo te lo digo? Este, así con su voz, así toda toda aguda. No, bueno, hasta con miedo. Es, o sea, ¿sí? es un negociador medio es, sonso un, Es que vi al 2, le dice, al 2, que es el 2, el <risa> sí, secretario sí, sí, de sí. gobernación, ¿no? Que le dijo el 1, ¿no? Ajá. Presidente de México. Entonces le dice, te voy a hablar en clave, ¿no? Ah, aguas. Ajá, sí. Este. Y pues la manera, te digo, cómo lo amenazaron, lo mandaron a amenazar, yo recuerdo esa gira. Iba eh, a regresar a Puebla, teníamos aquí un evento en Puebla, nos canceló porque voló, después de esa llamada voló uh -huh. el, el presidente de Oaxaca a la Ciudad de México, porque el domingo ya estaba el Consejo Político del que hablan, uh -huh. eh, Nacional, para que todos los diputados federales eh, tuvieran que votar en contra de la reforma y que quien no lo hiciera iba a tener sanciones. Claro. Entonces, incluso en la, en la, en la entrevista le dice, no sé si recuerdas, le dice, este, Oye, ¿es cierto que tienes consejo político? ¿Es cierto que, que van a presionar a los diputados federales? Y dice sí, sí lo vamos a hacer. Porque muchos diputados federales, no dudo como el que renunció, hijo del exgobernador de Campeche, eh, pues ya andaban ahí haciendo sus acuerdos, ¿no? En lo oscurito. Yeah. Pero aprovecho el tema que, bueno, se me, ac me acabo de re recordar. Todos aquellos eh, columnistas, periodistas, eh, políticos del PAN, de MC que el PRI estaba ya vendido con morena, que Alito estaba vendido con morena, que ya estábamos entregados los votos que iba a pasar la reforma eléctrica. El PAN eh, eh, había dicho que si íbamos con la reforma, ellos iban a salir de la coalición, en, las, en sí. las campañas y bueno. Pero ahora que fue el PRI muy contundente, pues a muchos de ellos los vi callar y no los vi defender ahora, ¿no? Al PRI, uh -huh. al contrario. Donde hay veces que a veces ya no los entendemos, el, el problema es que cuando se vienen los golpes fuertes pues te dejan solo, entonces hoy el PRI, no digo que esté solo sino simplemente no he visto mucha solidaridad por parte de muchos actores políticos que impulsaron que el PRI no fuera en la alianza eh, perdón, no fuera en la reforma eléctrica y hoy que fue contra no veo a muchos actores de ellos pues, ahí defendiendo, apoyando Sino simplemente ver cómo, cómo están atacando a uno y lo dejan, no se meten para que no les toque también a ellos. Ajá. O sea, si sientes ahorita que al PRI sus aliados políticos, por ejemplo el PAN, que es el principal, ¿sí lo está dejando solo? Pues no los he visto manifestarse como tal. Por ponerte un ejemplo en Puebla, te lo había dicho en la entrevista anterior y lo vuelvo a repetir, hay panistas que no les gusta la alianza. Uh -huh. Porque su visión es corta, solo la ven en la capital, no lo ven a nivel Estado. Lo ven uh -huh. solamente en la capital, que es lo que ya tienen. Ya, eh, y pero por ejemplo vi una panista como Caro Buregar ahí defendiendo al presidente Alito, o sea, porque ella sí reconoce que le puso un partido que le aportó, que le ayudó a ser diputada federal. Y yo desde aquí le mando un saludo a Caro, le, le agradezco mucho, se lo dije por mensaje, lo digo públicamente. Gracias, gracias Caro. Eso, tú, tu perfil y tu ejemplo me sigue diciendo que hay panistas que sí quieren a Puebla, a su estado. Y que sí quieren salir adelante. Esa es mujer mi respeto es para ella. Sí, fíjate que sí es como muy congruente. ¿eh? Es de las políticas mujeres que sí la veo chambeando. La, eh, también es de la, las primeras que está pidiendo justicia en el caso de Cecilia Monzón. Sí. O sea, son causas que ella bandera y no la suelta. ¿eh? Sí entonces, eh, sí, sí es interesante esta lectura. Pero a ver, volvamos al esquema nacional con Alito. Sí. A ver, entonces... ¿Cuánto le afectó, no le afectó? ¿Cuál va a ser la estrategia, y cuál va a ser la posición del Pri Puebla respecto a estos escándalos, este ataque constante y mediático y, y a sangre fría en contra de Alitos? Yo creo que cuando un actor político es visiblemente presidenciable, lo que sucede es que se te van con todo, ¿no? O sea, Alitos, estoy seguro. Eh, y lo veo muy claro, se estaba volviendo, o se está volviendo líder realmente de la oposición, lo vimos en la cámara, cómo defendió en tribuna, cómo ha sido un hombre de mucho carácter, él dice de carácter, de rigor, de fuerza, y que no había otra que Morena, pues que bajarlo a golpes, no a golpes y amenazas y a chantajes, y a, a todo, entonces, cuando tú eres... Un político a nivel nacional eh, tan fuerte, pues tienen que buscar cómo bajarte. Pues yo creo que él ya lo sabía, ten, no tenía otra opción más que ir con todo, porque tibios pues no llegan a ningún lugar. Claro. El presidente no ha sido tibio, ha sido contundente, ha sido fuerte, ha sido enérgico, ha señalado eh, los errores del gobierno, los feminicidios, a, a nosotros, a nuestros comités estatales nos dan línea nacional de a ver salgan y digan cuántos homicidios cuántos feminicidios cuántos periodistas han muerto por el ejercicio de su trabajo digan la inflación digan el dinero que está tirando a la basura desde que llegue la dirigencia no nos hemos cansado de decirlo cosa que no veo en otros partidos Ajá. entonces los veo más como que van navegando van navegando pues, Puebla no. papu, él está como suavecito Están tranquilos, están tranquilos Y nosotros no, hemos salido, hemos salido fuerte, fuerte, fuerte Y bueno, porque así elito nos lo ha pedido Entonces si el PRI quiere encabezar esta coalición Pues debe de encabezar la oposición Y debe ser un, el primer partido en la oposición Entonces hoy vemos ese ataque Ha generado un desgaste, hay que decirlo, muy claro eh, Pero dicen que en política Solo el único muerto político es el que estaba tres metros bajo tierra Todo puede pasar y él lo ha dicho en su mensaje, el presidente ha dicho, yo no me voy a ir de México, yo me voy a quedar aquí a enfrentar lo que tengan que enfrentar, yo voy con todo, no se preocupen, vamos a darle para adelante. Yo lo escucho de esa manera porque me viene a la mente Ricardo Naya, uh -huh. que es un opositor también, pero pues hace videos desde Estados Unidos y pues está súper bien, ¿no? Uh -huh. Y son muy buenos videos, yo los veo y la verdad es que muy buenos. Pues sí. Pero... Pues no es lo mismo, pues, ver los toros desde la barrera sí, que meterse es que, a, to a torear, ¿no? Que meterse sí. ahí adentro, ¿no? Ya. Al ruedo. Entonces, yo considero que el presidente eh, va a salir de esto. Vamos a salir juntos porque aparte somos su equipo. Ahí leía la columna de un amigo periodista que decía que la caída de Alito y que después de Alito yo también me va a caer. Bueno, Alito ha sido muy claro. Alito es un presidente electo por cuatro años. Tu servidor, mi nombramiento es por cuatro años. Termina en 2025. Solamente que me obliguen a, a renunciar O me amenazan, no sé Bueno, ni sí. así no renunciaría, ¿eh? primero uh -huh. muerto es que renunciar eh, Y si lo haría es por, por el bien del partido Entonces, eh, se olvida, ¿no? Se les olvida, y ojo, esos que señalan del, Los del interior también Son los primeros Que no nos hicieron campaña Con nosotros, no nos ayudaron No se metieron, no caminaron Que estuvieron desde su casa, sentaditos Con su celular, este, dando Likes o dando retweets o mandando WhatsApp, pero nadie de ellos fue al campo de batalla sin dinero, sin ni un peso, como nosotros lo hicimos, porque muchos de esos que fueron dirigentes fueron cuando había gobernador del estado. Sí, claro, había, papita. había, había todos, otra, no hay nada. Este es el PRI que nos heredaron a nosotros. Claro. Ese es el PRI que nos heredaron. Pero bueno, el punto es que eh, Alito es un presidente fuerte, va con todo, vamos con él. Hemos cerrado filas aquí en sus siete diputados locales, sus tres diputados federales sus 58 presidentes municipales, sus 88 regidores y todos, todos, todos los sectores y organizaciones. Estamos con él, es un líder que se ha ganado la confianza y el cariño de nosotros. Ok, bueno, una cosa es defenderlo en un ataque mediático, que pues sí es gacho, porque las herramientas que se están utilizando son ilegales, son ilícitas, y mientras no haya nadie en el bote por estar filtrando conversaciones, estar grabando conversaciones privadas, mientras no suceda eso, pues va a seguir pasando. Entonces, pues las señales, síganlo haciendo, ¿no? Y ah, que sirva sí. como, como una herramienta, no, un arma en este caso, ¿no? Para fregarse al otro, ¿no? A ver, eso está perfecto, el apoyo y lo que sea. Pero, a ver, ¿qué pasa si Alito no da los resultados que se espera el PRI y la alianza en estos seis estados este 5 de junio porque ese es el enorme reto o sea, eh, muchos son o panistas o pristas no morenistas y según algunas encuestas eh, eh, hay una tendencia en que de los seis muchos dicen va a ganar seis o sea, seis de seis y otros dicen, no, más conservadores cinco de seis va a ganar el único que puede ganar es eh, la alianza en Aguascalientes. Eh, yo creo que estos sí son, serían unos resultados muy malos para el presidente. ¿O, o, o cuál sería tu análisis? Pues, Tanto si les va bien como si, si se cumple, ¿no? Yo, Esta... yo creo que el costo político de no tener resultados favorables el domingo es de la alianza, no del PRI. Porque, por ejemplo, Quintana Roo lo gobierna el PAN, Tamaulipas lo gobierna el PAN, Durango lo gobierna el PAN. Oaxaca lo gobierna el PRI, Hidalgo lo gobierna el PRI y el otro estado es este. Tamaulipas. No es que Tamaulipas. Ajá. Bueno, sí, Tamaulipas. de estos estados, pues el PAN gobierna la mayoría. A lo que voy es que, pues bueno, la alianza pues se repartió las, algunas candidaturas y en algunas vamos solos. Por poner el ejemplo de Oaxaca, no vamos con el PAN, ahí vamos solos. Y vean en las encuestas, y vamos a ver la votación, con qué número de votos se queda el PAN, y con qué número de votos se queda el PRI. Uf. ¿No? ¿Con qué número de votos se queda eh, el Durango, el PAN y el PRI? Y así, eso hay que analizar. Digo, pues ahorita lo que estamos viendo es que todo el mundo señala el PRI, ¿no? Está los, el círculo rojo, está en lo que hace el PRI. Desde la reforma eléctrica, uh -huh. la, que, la repito un poco, a ver qué va a hacer el PRI, ¿no? ¿Cómo le va el PRI? Uh -huh. Ahora en las gobernaturas es cómo le va el PRI nadie habla de cómo va el PAN, pero se les uh -huh. olvida que Tamaulipas lo encabeza la alianza un panista. Que es es mucha la presión, ¿no? Es mucho la presión de, a ver, tú da resultados, tú esto, tú A ver, esto. Todos, todos, te pongo otro ejemplo, aquí en Puebla aquí en Puebla no vamos tan lejos. En 2021, eh, recordemos, perdón, recordemos, para 2010, eh, 10, por poner un ejemplo, el PAN tiene 1.200.000 votos y hoy el PAN tiene 520 mil, o sea, se han caído la mitad de sus, de sus votos, uh -huh. en 2018 rebasan también el millón de votos y hoy tienen 520 mil, el PRI tuvo 500 mil votos y hoy tuvimos 435 mil, okay. o sea, bajó un, muy poco, un porcentaje de un 8% pero el PAN se queda un 50. Uh -huh. Entonces, siempre la presión de todo el círculo rojo, medios de comunicación, actores políticos, es sobre el PRI. ¿Qué hace el PRI? ¿Qué está haciendo el PRI? ¿Se está cayendo? Este, ¿Qué le está pasando? Y la verdad es que nosotros, pues ya nos acostumbramos a, a ese tipo de, de cuestionamientos y de presiones, porque el PRI es el partido, pues siempre lo he dicho, es el partido de, de México, es el partido de Puebla, y pues tenemos que dar los resultados exigidos. De acuerdo. Eh, dice Jorge Gurser, dice saludos te felicito por el programa, gracias por leer los comentarios, estamos atentos a la entrevista, Sergio Freeman Mesa, saludos Néstor Camarillo un gran presidente del Comité Directivo Estatal del PRI este, Jorge, dice saludos a los PRIistas, aunque mal paguen sácatelas, se les han olvidado, dice se han olvidado de las bases y en Cholula, en Puebla Dice, no dejan subir a eh, verdaderos dirigentes. Eh, dice Hoy está probado que pristas están comi eh, comiéndose el pastel solo unas familias y acomodan a sus hijos en regidurías en diferentes municipios. ¿no? Y eh, ROA afecta al PRI como instituto político, aguerrido revolucionario, institucional y leal, pero a unos cuantos. Se dice porque eh, se conoce desde el CEN Nacional donde se estuvo y olvidaron las causas nobles de las huestes y de las lealtades. Javier Hernández Romero, Justino Muñoz, Juan de Dios Bravo nos está viendo, saludos amigo, eh, Mariel John nos está viendo, Luz María Díez de Urdanibia nos está viendo, dice saludos, presidente Néstor, impulsa la inclusión de las personas con discapacidad, te están diciendo. Muy bien. Eh, Marichamena, Heriberto C.T., y dice Luz María Díaz de Urdanibia, dice saludos presidente, todo el respeto para usted y para nuestra dirigencia nacional. Maribel Mendoza, Mercedes Coat, Delfina Pozos, te está escribiendo, dice saludos al presidente Néstor eh, Camarillo, siempre trabajando. Cristian Zapata, dice saludos estimado presidente, vamos a seguir construyendo. Charly Romero y Cristian Zapata dice también apoyo total desde Puebla al presidente Alejandro Moreno. Y eh, dice, los PRIistas en Puebla apoyamos también al presidente Alejandro, dicen las, eh, los discapacitados de Puebla. Eh, Maritza Mena te manda saludos, eh, Anto Salgado, saludos presidente, los jóvenes poblanos estamos con usted, Guillermo Rosa Cepeda. Y dice, el PRI tiene todo para ganar, pero primero, purguen al interior. Dos, inclusión a personas que conocen estrategias de precampaña. Tres, no, bueno, ya te están poniendo aquí la estrategia, ¿eh? Perfecto. Está larga, ahí te la paso para que la tomes okay. en cuenta, ¿eh? Porque se ve que conoce súper bien al PRI, ¿eh? Sí, sí. Dice, un PRI sin recursos es un pobre partido, y no defender a PRI señalados, eso es lo que ha dañado al país. Y en Puebla existen nombres, apellidos y conocidos de la vida pública. Ok. okay. Eric Meneses, Aira Tamariz, Abigail D.C., eh, Merari Ortega, Abigail, dice, todo nuestro apoyo, presidente Marcos Morelos, eh, dice, Merari Ortega, dice, saludos, presidente, los jóvenes poblanos, lo estamos apoyando, Eric Meneses, saludos, mi presidente Néstor, hashtag, lo mejor está por venir, hashtag, a darle, me queda claro que le tienen que dar con todo este 5, eh, Valentín Juárez Martínez, te manda saludos, dice la Juventud Poblana, con todo el apoyo al Comité Estatal y a nuestro dirigente nacional. Juan de Dios Bravo dice saludos amigos, ok, y Juan Manuel Rosa Cepeda, te manda también felicitar, Meli Macoto también, felicidades por tu programa Erika y saludos al presidente Néstor, Abraham Rodríguez, Juan Manuel Rosa Cepeda, saludos mi presidente, eh, Talia Saavedra, Eric ST, saludos a mi presidente Néstor y a todo el auditorio hoy como nunca el diputado Néstor le da oportunidad a nuevos cuadros y liderazgos Laura Elena Valle Claudio B. Monge Marac Ortiz, hasta ahí me quedé ay, ay casi me quedo sin aire ok, entonces pronóstico del 5 de junio el pronóstico del 5 de junio vamos a ganar más de la mitad de las gobernaturas, o sea estoy seguro o sea, son seis, más de la mitad, cuatro. A ver, ¿cómo, ¿cuáles son las ganables? Mira, yo veo muy bien eh, Durango, uh -huh. veo muy bien Aguascalientes, sí. veo muy bien Hidalgo, veo muy bien Tamaulipas. Oaxaca, de verdad, el candidato, mi respeto desde aquí, he visto un gran trabajo que han realizado en Oaxaca, aunque vamos solos. Uh -huh. eh, donde, no, donde veo complicaciones es donde no va la alianza, que es Oaxaca y Quintana Roo. Uh -huh. Ahí yo veo complicado, no sé, no entiendo por qué no se dieron la coalición. Uh -huh. Supongo que las diferencias internas en los estados no, no ayudaron. No hubo una, un, con, es un convenio, un acuerdo, sí, sí, sí, claro. que ojalá no se repitan otros estados. Sí, como, como, como que la gran lección es, a ver, si no hay alianza, o sea, se vuelven menos competitivos Mira, todos. eso es lo que deben de entender, debemos de entender todos. O sea, ni crean que todos estamos muy cómodos o muy felices por la alianza. Ni los ni los, ni los azules, sí. ni los rojos, ni los amarillos Pero al final es una necesidad mutua Si queremos ganar Si queremos que le vaya bien a nuestro estado uh -huh. Pero pues empezamos un poquito soberbios Y tú no, y tú sí, y tú allá, y tú acá uh -huh. Yo quiero dejar una cosa clara La, la he repetido y, y, y no me canso de decir Nadie puede ganar solo no. Nadie lo puede hacer A ver hay diputados locales y federales del PAN en Puebla que ganaron gracias a los votos del PRI y también hay diputados alcaldes eh, del PRI que ganaron gracias a los votos del PAN o sea, hay que reconocer esa necesidad mutua que tenemos uh -huh. ahora, eh, en el 2021 el voto en la capital, pues como le encabezó a un panista jaló mucho voto al PAN del PRI, mucho voto se convirtió en PAN Ahí están las estadísticas de cómo el PRD, por ejemplo, el PRD tenía 100 mil votos en 2010, este, en la capital, perdón, 70 mil votos, y como, como ha pasado el tiempo y ha ido en coalición con el PAN en la capital, el, el PRD se, se, se ha hecho chiquito y el PAN se ha ido haciendo más grande. Casualmente los mismos votos que estaban acá, ya se pasaron acá. Uh -huh. Entonces, es, es natural, por eso no debe haber soberbia y decir, es que el PRI no tiene los votos, es que el PRI no tiene se... A ver, ok. Se reconoce, pero no por eso se pueden hacer cuentitas con abaco y decir, ah, pues mira, aquí eh, el primero alcanzó, tampoco acá. No, necesidad mutua, acuerdo político, se generan consensos, se hace política. Se llegan a buenos convenios y salimos todos juntos. De acuerdo. Así hay que hacerlo. Yo a ver, vez. parece que le estás respondiendo a Osvaldo Jiménez. Estuvo aquí el diputado local que ha sido el único del PAN que hasta el momento ha alzado la mano de decir: de Yo quiero ir por la alcaldía. Este es el único sí. panista. Se sabe que, ¿no? Que Mario Riestra anda moviendo ahí sus fichas, ahí en el CEN, Este Eduardo Alcántara está haciendo su luchita, o sea, pero no lo han reconocido. Y él sí. Y él comentó, dice, a ver, vamos a aclarar la alianza aquí en Puebla, la gubernatura para el PAN, la alcaldía para el PAN. ¿Por qué? Pues porque el, aquí la capital somos panistas y entonces, pues al PRI como que no. Entonces, a ver, hay esta manera de pensar. ¿Cuál es tu posición al respecto? Que es totalmente incorrecta. Ya lo hice en, en los medios de comunicación ahí en el Congreso del Estado. Me hicieron una entrevista. Hablé a, con Osvaldo, le dije, vamos a sentarnos, Así, yo te saque así, mis cuentas y tú me saques las... Nos vemos a la salida, ¿no? Me dijo, va, <risa> vamos a comer o vamos a tomarnos un café. Y me dijo, órale. Ah, vamos, bueno. Vamos. Ah, pues vamos está a padre. No, sí, porque mira, eh, que, que podamos diferir de ideas, de pensamientos, no quiere decir que por eso pues, ya nos vamos a pelear, no, o nos claro. vamos a hablar. No, Digo, somos políticos. Aquí se hace política. Entonces, me dijo, pues órale. Entonces, yo le voy a llevar mi explicación uh -huh. de por qué es errónea su, su comentario. Él dijo... Yo lo título personal. Ah, ok Ah, bueno, ya lo entendí. ok, uh -huh. a título personal todos podemos decir lo que queramos decir. Entonces, qué bueno que lo dijo a título personal que lo reconoce porque si en, ese, en esa dinámica entra el partido, pues eh, no vamos a llegar a ningún lado. Uh -huh. No vamos a llegar a ningún lado. No, no, va, no va, se va, va puede a pasar lo que en Oaxaca. ¿Ah, sí? Así de fácil. Chiclaro, lo mismo. Sí. Lo mismo, y si fuéramos juntos, seríamos más competitivos uh -huh. y pudiéramos ganar. Pero bueno, ahí donde no vamos, va a estar complicado. Eh, te, rápido te comento, uh -huh. el PAN gobierna este, cuatro estados, y el PRI solo dos. Uh -huh. O sea, el PAN gobierna más del 60% de donde vamos a ver elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo el mundo está viendo el PRI. Es que el PRI, vamos a ver el PRI, ¿qué hace? Bueno... Vamos a ver también cómo queda el pan, ¿no? Pues vamos a ver cuántos ¿Qué votos. Resultados da, qué resultados Marcos. damos. Qué ¿no? resultados no, Pero no, nadie Marco dice Cortés. que se vaya Marco Todo está ahí esperando a que Alito le vaya mal. Ajá. Entonces, eso no está bien, la entrada. Entonces, ya para trasladarlo a Puebla, yo también comentaba que en 2009 tuvimos carro completo eh, en Diputaciones Federales, el PRI, en Puebla. Y en 2010 perdimos la gobernatura por 300 mil votos. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada elección es distinta. Que no nos podemos ir con la finta de lo que pase el domingo... Que va a pasar en el 24. O sea, la gente sí sabe diferenciar... Donde platicábamos hace unos momentos... La gente a veces quiere alternancia. Que los que ya la probaron... Están viendo que salió muy mal la alternancia. Vemos sí. el caso de Zacatecas... Eh, el narcotráfico Ay, se ha apoderado del Estado. No te vayas tan lejos en Puebla. O sea... O sea, la alcaldía... Eh, eh, de acá de Puebla, la, las alcaldías de Cholula, ¿no? To, to, o sea, o sea, todas las Entonces la, la gente pues está viendo la, la alternancia, pero muchos la quieren probar. Está bien, lo que yo digo es no, no perdamos de vista que también 2023 se juega Estado de México Uf, y Coahuila. Pues se va a estar Entonces igual bacán. ahí pues el PRI está listo, el PAN quiere encabezar en el Estado de México. En Coahuila no hay, no, yo, no hay manera de, de que pueda encabezar el PAN. Ahí el PRI está sí. muy fuerte en Coahuila. Pero bueno, ahí, ahí más o menos va eh, el, el acuerdo. Eh, vamos a ver el PAN cómo se comporta. Vamos a ver el pri qué, qué decisiones toma. Pero bueno, de ahí vamos al 24. El punto es que creo que la realidad poblana es otra realidad a la, de, a la, la que sí. se tiene a nivel nacional. No, no, nacional y, y de todos los estados. Puebla se cuece aparte. Muy aparte. Recuerda que aquí presenté una tablita que teníamos, el PRI, el PAN y el PRD, tuvimos más de un millón de votos en 2021. Eh, el PAN, el perdón, Morena, PT y Verde Ecologista tuvieron 899 mil votos. O sea, los rebasamos por mucho en una elección intermedia. Por eso tenemos muy altas probabilidades de ganar. Si sí, llegamos a un buen acuerdo. Si sí, todos los partidos políticos nos sentimos bien representados uh -huh. y bien este eh, pues tranquilos y que podamos trabajar porque en muchos casos en algunos eh, municipios donde fuimos con el PAN por poner un ejemplo pues ya ganaron algunos alcaldes y ya se olvidaron de los prestas, uh -huh. ya no los ya no los jalan como en campaña ¿No es el caso de, de acá de Puebla? No, no, no, es de otro municipio del estado donde ah, el aquí Eduardo Rivera bien eh, Sí, sí, el alcalde de bien okay. no, no se ha sentido representado No se ha sentido eh, apachado Pues jalado, no o están sea, así como que Pues ahora queremos encabezar Nosotros, ¿no? Claro. Ya le tocó al PAM, pues ahora que le toca al PRI O sea, vamos una y una, ¿no? O sea, le aportamos Ahora que nos aporten y así Por eso hablaba del acuerdo político que se debe generar Se debe de generar Y todos debemos de estar satisfechos por eso yo le digo al PAN, que si encabeza la gobernatura, encabezamos la capital. Si encabezan la capital, encabezamos la gobernatura. Uh -huh. Entonces, a valores entendidos. Ahora, yo reconozco que solo por un poquito más de votos, pues el PAN tiene que nosotros. Pero no por eso, quiere decir que, que desde ahorita vamos a bajarnos y a decir, sí, pues lo que ustedes gusten y manden es más, decidan por el PRI, ¿no? Uh -huh. Somos aliados, somos equipo. No coincidimos en muchas cosas, pero lo que nos debe llevar al centro es Puebla y los poblanos. Ese es el principal interés. Y debe haber humildad, mucha humildad en lo que comentamos, mucha humildad en lo que decimos, porque pues, eh, pues todos tenemos piel y también nos sentimos, ¿no? O sea, el PRI no es el peor partido, no tuviéramos casi medio millón de votos, sin dinero, sin un solo centavo, con una coalición... El PRI es un partido fuerte, importante, con muchos cuadros, liderazgos. Yo lo estoy viendo ahorita en los comités municipales que voy a renovar. Mañana arrancamos una fase de exámenes que se le van a realizar a los aspirantes. Tengo casa llena. Tengo, o sea, por lo menos en 200 municipios tengo aspirantes. Hay unos que son usos y costumbres. Pero a ver, maña, mañana se va a ver. O sea, tengo, voy a subir las fotos a, los, a las redes, a los medios. ¿Cuánta gente quiere el comité municipal? O sea Siga habiendo mucho... Si no, pues estarían buscando el PAN... Si el PAN va a encabezar todo... Pues vayamos a buscar el PAN mejor... Claro. El PRI ya para qué... Claro. No, y te juro... Han habido conflictos... En municipios... Asambleas de mil personas... Eh, por poner un ejemplo... Hubo una en Coetzalán apenas... De esos y costumbres, Casi mil personas viendo... Qué va a pasar con el Comité Municipal... Y muchos dijeron... Ah, pues el Comité Municipal... Sí, no, es que, sí, no. es que está ver, muy fuerte... El o sea, PRI sigue siendo muy fuerte... Sigue teniendo mucha efervescencia política, quieren participar, ha habido muchos de que dicen, a ver Néstor, yo rento una casa, le, le pongo un vehículo, pongo gas para que empecemos a afiliar gente, o sea, todo el mundo quiere, quiere participar, o sea, ciudadanos que quieren aportar eh, ayuda desde su negocio, yo les presto mi localito, yo les presto mi camionetita, hay gente que, que ama el PRI, que quiere el PRI así como lo quiere tu servidor, y que está dispuesto a dar todo por él. Entonces, no perdamos esa oportunidad. De acuerdo. Eh, Claudio B. Monge, saludos, presidente Néstor. Abraham Rodríguez, los jóvenes de Puebla, estamos con usted al 100%, presidente. Alcet Solano, excelente, presidente, saludos. Chema González, presidente, muchas gracias por el espacio que nos están dando a los jóvenes. Anuar Canan, saludos, diputado y presidente Néstor, desde las oficinas de Re... De ah, de la red de jóvenes, dice por México en el Estado, le estamos escuchando. Dice jazz SC, saludos, presidente. Alitzet Al Solano, Ángel León, te mandan saludos. Luis Pérez, la Juventud Poblana está contigo. Luis Pacheco Castro, Enrique Coyotl también. Eh, te están mandando. Ah, mira, Luis Pacheco Castro dice: arriba el pan. Y corazoncito azul. Arriba ok. <risa> Dice, Anto Salgado también, la Red de Jóvenes por México en Pueblo está con usted. Dice, John Lauer, dice, jajaja, ja, ja. más de la mitad. Dice, ¿qué pronóstico tan al aire? En fin, el análisis viene de alguien que no es operador. Sácatelas, te dicen que no es operador. Es que lo, bueno, mejor no digo. Estaba Ajá. en el partido, pero. Ah, sí, y ya se fue. mal operador se tuvo que ir. Ah, qué cosa. Eric Rivera, saludos, presidente, estamos con usted. Octavio Mendoza, también excelente análisis, no perdamos de vista al verdadero enemigo. Hashtag fuera morena. Yes. Yasmín Tecosahuatla, Zamora, el PRI fuerte y unido. Dice Jorge Gurser, dice, no, el tigrillo no tiene números y no aguanta. Ah, este, se refieren a Humberto Aguilar, ¿no? y el PRI tiene mejores perfiles siempre y cuando se reagrupen eh, eso es lo que te voy a preguntar, de lo sí. que dijo el tigre a ver, Chema Insunza González Dice, el presidente cuenta con toda la red de jóvenes órale, ahora sí los jóvenes están acá sí, muy volcados no, eh. Sí, sí, sí. Merek Ortiz también, buen análisis Gregorio Telles, la red de jóvenes también otra vez, Alex Herrera presidente de los jóvenes, estamos con usted, Luis Álvarez la Red de Jóvenes, no, bueno, Diana Villegas, te manda saludos, los Llosa, saludos, presidente, y cuenta con nuestro apoyo. Hashtag Somos La Red de Puebla. Claudio B. Monje, La Red de Jóvenes, están contigo, sede de Puebla, la, en región Tepeaca. dice, actitud más voluntad con Néstor. Norma Reyes, ah, saludos, Norma, ¿cómo la diputada estás? Diputada Norma dice, saludos a mi líder y compañero diputado Néstor Camarillo, un hombre inteligente, de grandes ideas y sobre todo con gran calidez humana gracias. saludos también a ti, amiga Erika Rivero, ay gracias, ya me estaba yo sintiendo y todo el equipo de los conjurados, o sea, también para Lalo, para Mike y para varios que andan por ahí, eh, Merek Ortiz Juárez, la Red de Jóvenes lo apoya, Alex Herrera también, hashtag Somos la Red de Puebla eh, Merari Ortega eh, Maritza Mena también eh, dice bueno ya te ya están defendiendo eh, Maritza ya está defendiendo de John Lauer aquí dice ya le dice sus cosas es nuestra amiga. Katia Bravo dice la Red de Jóvenes Uy, Juan Pablo Alonso también la Red de Jóvenes eh, Meli Macoto otra vez dice que con todo el respaldo y Beatriz Aguilar Perea dice vamos con los jóvenes Iván Zapata Alicet Solano, La Red también, eh, Fernanda Carrillo Ramos. Híjole, y hay más, pero aguanten porque voy a respirar. Y a ver, eh, el tigre comentó eh, eh, en, su, en su análisis de acerca de la alianza algo que me gustó y creo que sí es necesario que te lo pregunte. Él dice, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Osvaldo, que para el pan todo, Dice yo no lo veo así, porque la alianza va a crecer, yo estoy seguro que MC, vamos a ir con MC MC se va a sumar, entonces pues también cuál es la fuerza de MC y hay que tomarlos en cuenta, entonces el pastel pues ahora sí que, ¿no? hay que rebanarlo entre todos los de la alianza entonces, a ver, uh -huh. yo te quiero preguntar esto, ¿tú también ves así con esa perspectiva de que MC se va a sumar a esta a la alianza? Yo creo que se tiene que sumar, no, no creo que sea opción para ellos Veamos los seis estados en elecciones ¿Cuántos votos van a tener? andan en el 5 y el 6% Si ellos decidieran Y ya no lo hicieron, pero si se hubieran sumado las campañas, ahora la que cerraron Hubieran hecho la diferencia Para ganar en muchos estados Pero no lo quieren hacer No lo quieren hacer, lo veo Entonces yo creo que los ciudadanos Van a empujar fuerte A decirles, oye, no se queden en Menos antibios, o sea O vayan a un lado, o vayan al otro, pero pues a, este a 5 de junio va a ser una gran lección para ellos. O sea, no o sea, 5 no o sea, puntos, 7 puntos máximo. O sea, sus candidatos no gustaron, no pegaron y, y, y se quedaron, pero hasta el fondo, ¿no? Sí, entonces, pues yo creo que en 2024 se tienen que sumar. O sea, los ciudadanos van a exigir que se sumen. Para ponerte un ejemplo, en Puebla tienen 150 mil votos. Uh -huh. O sea, ellos. ...tienen en votos lo que el Verde Ecologista tiene... ...o lo que tiene el PT... De acuerdo. Eh, el, ...el PRD tiene 60 mil votos... ...el Partido Local PCI me parece que andan 140 mil también... ...por ahí andan todos... ...entonces si fuéramos juntos... ...o sea... Eh, MC PRD, PRI y PAN... ...tendríamos 1.160.000 votos... Uh -huh. ...y Morena tiene... ...900 mil votos... ...con el verde y con el PT juntos... Uh -huh. ...o sea en promedio... ...entonces... ...aseguraríamos el triunfo... ...digo... ...falta ver... ...ellos... Eh, ...de qué manera actúan... Eh, ...yo los veo... ...como que un poco soberbios... ...como que diciendo... ...solos podemos... ...traemos otra narrativa... ...y creo que es correcta su narrativa... ...pero creo que en este momento... ...de definiciones del partido... ...en los que se están instalando... ...una dictadura de Morena... ...en México... Pues cuando ellos quieran reaccionar y digan, no, ¿saben qué? Siempre si quiero hablar con ustedes, ya no va a haber país, uh -huh. ya no va a haber democracia, van a haber eliminado el INE, van a haber eliminado instituciones, el país realmente ya no va a haber esta autoridad, va a ser un país sin, eh, sin gobierno, y pues MC ya va a llegar muy tarde, entonces yo creo que este es un momento, es lo que los ciudadanos, estoy seguro, están esperando de MC. De acuerdo. Pues Néstor Camarillo, muchísimas gracias por estar aquí. No, en Los Conjurados, pues que les vaya muy bien. A ver qué onda, ¿no? Y, y pues de Hidalgo, pues yo sigo esperando mi barbacoa. Ah, sí, sí. sí. No, para la siguiente. Mínimo. Sí, sí, no, sí. <risa> gracias. gracias. Gracias, Néstor. Gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Échate un clavado a los conjurados, pasa un excelente fin de semana, descansa. Y, y bueno, habrá muchos que no, que le van a pedalear, pero bueno, besitos, bye. Estoy aquí, como podrán ver, en CrossFit, en Cefit, de acá de Cholula, ya terminamos la clase. Y bueno, festejó nuestro coach... Eh, Paul Rivera con unos burpees que se echó 15 o sea, aquí el cumpleaños es trágico porque te ponen a hacer burpees, tú hiciste tu no tu ese burpee. ese día no vine porque Ay, tienes que hacer tienes que hacer una burpee por cada año entonces imagínate no, no, no, no nos conviene no nos conviene bueno a la doctora Liray sí porque todavía es joven y bella ajá, ajá. es que eso es una de las cosas por las que la pedí pedí a Liray, entrevistarla ella es doctora de tiempo completo ¿Cómo le haces para venir? Espérese, no nada más viene en la mañana, viene y luego en la noche, la dos mañana. veces, dos horas de CrossFit ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me encanta y no vengo a mediodía porque tengo que trabajar, pero ahorita a las 8 de la mañana me activa muy padre para todo el día. En la noche pues ya descansas muy rico y en la noche lo que hago ya es trabajar alguna parte específica del cuerpo, en la mañana hago el, el wood con todos.